Dios, por su infinita bondad, desea con ardor comunicarnos sus gracias. El padre Alfonso Álvarez vio cierto día a nuestro Salvador, con las manos llenas de dones, buscando a quien dispensarlos. Sin embargo, él quiere que se los pidamos primero, pedid y se os dará. En el libro de Eclesiástico 2, 12, se nos cuestiona, ¿quién recurrió a Dios, qué fuese desoído y despreciado por él? Y David escribió en Salmos 85, 5,